soy Rael Manguer y en esta va les traigo un nuevo tutorial y este es de cómo instalar la nube de adobe de forma directa a la plataforma de ellos lo único que van a hacer es darle clic en el link les dejaré en la descripción del tutorial se los viaja sin anuncio y automáticamente les va a salir esta página y van a dar clic en eh, empezar con la prueba gratuita dan clic allí en caso de que esta opción cambie, también se los estaré notificando en una etiqueta en una etiqueta que les saldrá aquí en la esquina superior izquierda. Lo otro que les quiero decir es que al finalizar el video les dejo eh, la opción de cómo borrar las carpetas de Adobe después de desinstalar el programa o después de desinstalar la nube para que no les genere errores cuando vayan a volver a instalar. Entonces, una vez haya descargado, vamos a dar clic en el archivo en el setup. Todo lo podemos cerrar ya. Y aquí vamos a dar clic en continuar. Damos clic en sí. Y luego nos va a pedir la cuenta para iniciar sesión. Escribí mi correo electrónico y 3. Vamos a clic en continuar ah no, en este caso voy a darle clic ahora No, en el caso ustedes le dan clic en iniciar sesión ya había iniciado sesión y por ello me estaba Parece que me estaba pidiendo iniciar sesión pero no había leído bien entonces aquí comenzará la instalación eh, no olviden de que cada año esto, este método cambia eh, en caso de que cambie, eh, les dejaré la, la etiqueta ahí de cómo hacerlo, eh, el nuevo método, ¿no? Pero si no ha cambiado, seguirá este mismo video. También los voy actualizando conforme vayan actualizando ellos la plataforma. Lo otro que les quiero eh, decir es que los invito a la, a, al grupo que tengo en Facebook. Ahí en la descripción del tutorial está el link para que se unan al grupo y allí podemos... Eh, debatir todos los temas que conciernen a, a este, a, a lo que es Adobe me pueden hacer preguntas, la que quieran yo les estaré respondiendo ahí en el grupo ya que eh, tenemos más libertad para hablar en el grupo que en YouTube porque allá hay cosas que no se pueden hablar por lo que en el grupo tenemos más libertad y allá yo les puedo ayudar a resolver cualquier problema si está a mi alcance en tema pues en este caso de, de Adobe entonces los invito a que se unan al grupo entonces, esperamos a que se descargue. No olviden que para que esto eh, no les genere ningún tipo de errores, deben de cerrar cualquier producto que tengan abierto de eh, Office. Como por ejemplo, Word, PowerPoint, Excel, Access. Todos esos programas que, que, que, que son de Office deben de cerrarlo. <coughs> Lo otro es que también, si no tienen iniciado un programa de Office abierto, no tienen iniciado un programa de Office, y le genera error, puede ser que esté abierto el Office eh, Online. También ese les puede generar error, ya que ejecuta eh, eh, programas en segundo plano que son compatibles con Adobe y, y al mismo tiempo no se, pueden, no se les puede dar uso porque genera errores. Entonces les aconsejo que cierren todo tipo de programas para que no les genere errores. Ahora la de descarga. Lo otro es que si la descarga les llega a 99% y no se continúa, ese es problema de conexión con el servidor. En ese caso deberán cambiar de, de internet o hacerlo en un horario donde no haya mucha gente, no haya, mucho, no haya muchos usuarios conectados para que así descargue sin ningún tipo de inconveniente. Lo otro es que para que tampoco les está, para que para omitir cualquier error también lo pueden descargar o hacerlo por incógnito, la nube en caso de que no les descargue en este caso ya estoy hablando, refiriéndome ya a la nube como tal pero eh, en mi caso como pueden ver tengo todo cerrado en segundo plano no tengo nada abierto apenas tengo Filmora y eh, y la tarjeta gráfica entonces cierren todo en segundo plano y si no saben cómo hacerlo simplemente dan clic derecho en la barra de tareas administrador de tareas y aquí van a mirar todos los programas que estén abiertos si hay alguno de Office aquí dan clic derecho, finalizar tareas por ejemplo, supongamos que este es uno de Office no yo le doy clic aquí finalizar tareas y automáticamente se va a finalizar los programas que impiden la, la instalación de un producto dado los encontramos desde aquí arriba hasta aquí los, el resto de procesos son procesos de Windows que no se pueden cerrar porque se, se necesitan, se requieren para su correcta ejecución. Entonces, hasta aquí, hasta, hasta donde dice procesos de Windows. Hasta aquí. De aquí en adelante son programas que están ejecutando en segundo plano. Que no son tan necesarios para, eje, para la ejecución de eh, los procesos de Windows. Por ejemplo, aquí, esto esta aplicación que está aquí abierta, esto tiene que ver con todo lo que es lo, el tema de impresión y la generación de... PDF, o sea que el sistema operativo sin esta funciona, la, funciona sin problema o sea que si yo la cierro, si yo la cierro sigue su, su funcionamiento normal y esto ya es lo que concierne las instalaciones desde Google. Eh, también lo podemos cerrar pero en este caso no lo cerramos porque se, se está eh, necesitando, se está ejecutando una instalación, o sea que es conveniente que esté en ejecución. Entonces así lo hacen y esperemos a que se instale la, eh, eh, la nube de Adobe. Ya falta poco, no quiero pausar el video para que vean todo el proceso. Les aconsejo que por lo, eh, vean también todo el proceso porque así eh, pueden enterarse de todo lo que les voy diciendo. Entonces no se olviden que la descripción en, en, a final de este tutorial les dejo la opción de cómo eliminar. Todos los productos, todas las carpetas, los residuos de Adobe después de, que se, de, de, después de que desinstalen la nube, ¿no? Quedan muchos residuos, entonces cuando ustedes vayan a volver a instalar la nube o un producto de Adobe, les va a generar error y es debido a que no se pueden crear los directorios porque a veces ya está creado, pero como está creado no tiene los archivos suficientes porque se borra una parte y la otra no, cuando ustedes desinstalan, y entonces a la hora de crear los directorios genera conflictos, porque ya hay una versión ahí instalada, pero no le permite crear, eh, hacer modificaciones a la carpeta, por ejemplo el sistema operativo no permite hacer modificaciones y entonces por ello se generan esos errores. Entonces, no se olviden de unirse al grupo para que puedan preguntar todo lo que quieran, todo lo que concierne a este tema y así nos podamos eh, ayudar mutuamente. Yo aprendo con las preguntas que me hacen ustedes y ustedes pueden aprender con lo que yo les, les doy. Porque, por ejemplo, yo sé manejar un tema determinado, ¿cierto? Pero como nunca se me ha generado ese tipo de problema, no sé resolverlo. No sé solucionarlo, perdón. Eh, entonces, es bueno que se generen problemas para uno saber cómo solucionarlo y así ayudarles a ustedes y ayudarme en caso de que se genere en un futuro. Entonces, no olviden, aquí ya instaló la nube. Fue algo rápido. Entonces, así se instala la nube. Damos clic aquí en OK ya tenemos aquí todos los productos para descargar y listo. No olviden iniciar sesión con su cuenta de Hotmail. Y si no saben iniciar sesión en Adobe, me pueden dejar la pregunta y yo les daré que un tutorial en cuestiones de eh, horas, minutos u horas. No, no tardo tanto en crear un tutorial. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Ya después continuamos con la instalación, si sí, sí, así lo desean. Y hasta la próxima. Chao.